vamos a conocer una novedosa herramienta de Drive que facilita la colaboración y la distribución de tareas. Vamos a empezar desde un documento de texto eh, que podría ser la, el acta de una reunión de planificación de un proyecto con ciertos participantes. Eh, no está, aquí no aparece evidentemente todo lo que aparecería en el acta de una reunión pero sí lo que nos interesa que es eh, el apartado referido al reparto de tareas. En ellas tenemos aquí la tarea responsable y fecha límite, un par de tareas con el nombre de las personas responsables. Esta nueva característica de, de World Drive lo, nos permite ir un poquito más allá que hasta ahora. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a seleccionar el nombre de la persona que se va a, respo que se va a responsabilizar de esa tarea también podríamos hacerlo seleccionando eh, la tarea en sí misma. Y aquí a la parte derecha nos aparece el icono de añadir un comentario. Hacemos clic sobre él y lo que vamos a hacer es escribir o bien el símbolo más o bien arroba. Y vamos a escribir ahí el, la dirección de correo de la persona que va... a. Eh, a la que se ha asignado esta tarea, apellido2.easo.eus. Nos da este aviso, ¿eh? puedes asignar tareas a cualquier persona que menciones en un comentario, comentamos con instrucciones si es necesario. Hacemos clic sobre asignar la tarea y haremos clic sobre asignar. Dado que este documento por ahora no estaba compartido, eh, nos, nos, comenta que no, nos dice que no tiene permiso para comentar, y entonces nos ofrece el, el cambiar las opciones de compartir de, de este archivo para que esta persona pueda eh, al menos comentarla. Esto no aparecería si el archivo estuviese compartido desde el principio. Tenemos asignada la tarea y eh, esta persona recibirá un correo sobre ello. Eh, en caso que fuese una dirección, en caso que estuviésemos en una cuenta en la que tenemos toda una serie de contactos en nuestra, en nuestra agenda, al escribir ese símbolo más o, o arroba, eh, nos ofrecería eh, todas las direcciones que tenemos en nuestra agenda. Lo mismo lo podríamos hacer en una, en una cuenta, de, en un archivo de hoja de cálculo, por ejemplo, nos ponemos aquí encima, botón derecho, insertar comentario y vamos a hacer lo mismo, ahora lo vamos a hacer con arroba, arroba no, dos, punto, ahí, dos arroba punto, eus. asignar, asignamos la tarea, podríamos escribir más, más comentarios también, y aquí tenemos, enviará una notificación a la persona asignada y será la responsable de marcar la tarea como completada. Lo mismo de antes. Nos va a quedar ahí. Y también lo podríamos hacer en una presentación, igualmente. ¿eh? Si estamos en una presentación, podríamos coger, le damos a comentar y ahí hacemos lo mismo. Escribimos, eh, decíamos, por ejemplo, eh, pensar o hacer una propuesta esta, sobre el logo de la empresa. Por ejemplo, asignamos la tarea a esta persona, se la asignamos y lo mismo que antes, compartir y comentar. Vamos a ir a, ahora a la cuenta del otro usuario. El otro usuario ha recibido un correo por cada asignación de, de tarea. Hay que decir que esto no es inmediato. ¿eh? Eh, las pruebas, En estas pruebas eh, que he podido hacer le cuesta al menos cinco minutos o así, por lo menos hay que esperar para que lleguen, o sea que hay que tener un poquito de paciencia. Este mensaje que se recibe aparece quién te ha asignado una tarea en reunión de planificación del proyecto. Entonces ahí aparece, aparece cuál es la, la tarea, bueno, aparece qué es lo que estaba, el, el texto que estaba seleccionado y aparecen los comentarios. Se pueden comentar... Responder a esos comentarios, a no lo a responder. Reunión de planificación de proyecto. Eh, ok eh, Estará preparado. Fecha acordada, por ejemplo. Eh, enviar. Esto es lo que va a generar. Es aquí una conversación alrededor de esa asignación de tarea. Si volvemos a, aquí a la, al correo de esta segunda persona, le damos a abrir. Lo tenemos aquí. Y cuando tenga ya finalizado el trabajo que yo tenía que hacer, pues lo que hago es marcarlo como completada. Al marcarla como completada se oculta. Si yo voy al, al, al documento ese central de, de coordinación del proyecto, ha desaparecido porque ya está hecha. Y si hago clic sobre comentarios, veré todos los comentarios que se hayan realizado durante ese periodo. Y aquí tenemos la tarea como como realizada y cerrada. Eh, la podríamos reabrir si fuese si el caso de que, que quisiésemos seguir con esa conversación. Y esto es exactamente igual en el caso de las presentaciones o las hojas de cálculo.